Gringo, ¿cómo está? Buen día. Con nueva cortina musical. Hay que intentar ser diferentes cada día. Entremos en materia. Vamos. Se ha sorteado la Champions League. Imágenes que ya tenemos en sus pantallas. Pinche, por favor, señor director. Porque ya se tiene, ya se conoce la Champions League. Para todos los amantes, estos son los grupos. Hay que estar atentos, sin duda alguna. Eh, ya se tiene el balón. Ojo, en este formato no pueden chocar dos mismos equipos de un mismo eh, de un el mismo, mismo país. país, entonces no puede haber Barcelona contra el Real Madrid, y etcétera. En esta etcétera. instancia, no. En esta en esta instancia, ¿no? Sí. Eh, directamente en las instancias eh, siguientes sí se va a tener el tema del choque. Bien, eh, las cabezas de grupos, tenemos grupo A hasta el grupo H, en un momento más lo vamos a conocer, ahí está el sorteo de la Champions League, para muchos el más importante a nivel mundial. También se ha presentado el balón oficial que va a ser una Adidas, Gringo me dio el permiso de que pueda citar algunos nombres. Yo habitualmente no lo hago porque no me dan publi. Si no me dan publi no los, no los cito. Pero, en fin, eh, es, es, es algo que, bueno, a, a mí así me indicaron. Me hotel es el nombre, no lo citas jamás. pero siempre yo decía, el, un céntrico hotel. Pero Gringo ¿cuál? rompe todos los esquemas ah, el... en cuanto a periodismo. Bien, ¿cuál es el ahí, es, ahí está el sorteo de la Champions League. Arranquemos con el grupo A, Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers. El favorito, Ajax. Grupo B, Porto Atlético de Madrid, Leverkusen y Burger, Club Burger, las brujas. Uh, Bayern Múnich, eh, Barcelona, el Inter, Milán uh, y el Pleds, El de grupo la muerte, de la muerte, dice. Netamente, sin duda. Vámonos al Duro. siguiente grupo. Eh, sí, eh, creo que es el más complicado de todos porque va, va a chocar el Barcelona con el Bayern, con el Inter. Bueno, en fin. El grupo D, Frankfurt, Tottenham. Sporting, el grupo E, Milán, Chelsea, Salzburgo, Dinamo, Zagreb, ya nos acercamos a lo del Real Madrid, Leipzig, Schalke y Celtic. Alguien dirá, le dan los facilitos al Real Madrid. Pienso que el que está en esta instancia es porque algo fuerte debe tener, no hay que subestimar a nadie. Manchester City, Sevilla, Dortmund y el Copenhagen. Grupo G. Grupo H, París, San Germain, Juventus, Benfica y Jafia. Ahí están, todos los grupos, todos, absolutamente todos. ¿Cuál le gusta más, Gringo González? El grupo, el del Barcelona, obviamente, está buenazo, ¿Sí? va a estar lindo ese. Los otros son pan comido, creo yo, ya está clarito, porque van dos por grupo, ¿verdad? Dos por grupos y el tercero se va a la UEFA Europa League, el cuarto, gracias, sigue participando. Correcto, empieza los primeros días de septiembre, ¿no? Sí, evidentemente, Exactamente. vamos a estar con todos los detalles. Exacto, y va hasta antes del Mundial, ¿no? Esta primera etapa. Y después, y después por el Mundial va a haber un receso futbolístico octavos, y, y, y después ya se va a octavos, semis y después la gran del mundial, final. Después sí, del Mundial, Después ¿no? del Mundial. Exactamente, buenísimo, va a estar lindo. Bien, en, en, en, en la parte del torneo internacional pongamos sin duda alguna a Conrado Moscoso, claro. que puso en alto el nombre de Bolivia. Vámonos con las imágenes, señor director, porque ahí está, tiene también su audio. Gracias. Conrado Moscoso que ha puesto en alto el nombre de Bolivia porque... Ha conseguido el título mundial, el chuquisacaño Conrado Moscoso entró en la historia al ganarle en el torneo de racquetbol mundial a Rocky Carson en la gran final que se llevó a cabo en Estados Unidos. San Luis Potosí, México Moscoso comenzó perdiendo 9 a 11 sin embargo reaccionó en la segunda cancha 11-7 y después 11-4 y al final 11-8 hasta obtener el título Bolivia nunca antes había llegado en lo más alto del podio de este evento internacional en varones singles por lo que Moscoso ha marcado historia al conseguir esta presea para Bolivia Gringo ¿Algún deportista salió campeón del mundo en algo? ¿Varón? estuvo estuvieron cerca pero no, no nunca en raquetbol no, ah, no bueno, el este mismo este mismo sí estuvo en otros deportes no, sí. ¿no? hay que hay que también an analizar el tema del raquetbol porque siempre tienen torneo internacional torneo mundial eh, son cada cierto tiempo entonces incluso hay muchas objeciones del por qué el raquetbol no es una disciplina deportiva olímpica eh, olímpica porque sí. eh, habría habrían tenido bastantes eh, federaciones asociaciones entonces no hay una unión también en ese aspecto y con, por lo cual no es reconocido. Mire, pienso yo que tiene mucho más... Eh peso el tema del racquetbol, que otras disciplinas, no las voy a citar cuáles, pero eh, por el tema de la desorganización y de por, por, el, por el hecho de que están siempre en constantes cosas y hay bastantes eh, campeones, entonces no, no ingresa al tema de, la, de una rama olímpica. Pero en fin, Conrado Moscoso, campeón mundial de racquet, gringo. Un orgullo, una maravilla, una extraordinaria noticia. Nuestro raquet siempre dándonos alegrías, ¿no? El atletismo también, hay disciplinas que ponen sí, en pero, pero nunca un campeón mundial. Nunca un campeón Más allá mundial? de que se quiera demeritar, que no, no están organizados. Etcétera. Es campeón mundial, viejo. Ninguno dijo eso. Nunca dijo nadie. Sí. Yo soy campeón mundial. El Conrado va a ser el primero en hacerlo. Una maravilla. Y, y algo que se tiene que destacar es las palabras del presidente Arce, que continúa con lo del presidente Evo, que dice, aquel que traiga una medalla para el país tiene su premio. Tiene su reconocimiento. Hay muchos beneficios para los deportistas que son de élite y que ponen el nombre de Bolivia en alto. Buenísimo. Una felicitación a él, a su familia, a sus amigos, a sus entrenadores, no que son los que llevan generalmente la, la parte más difícil de la historia. ¿no? Definitivamente. Bien, entremos en el torneo local, en el panorama local. Lo puse a Conrado Moscoso en el internacional porque... Campeón mundial. Campeón mundial, entonces claro. lo pusimos a Conrado Moscoso en el panorama internacional. Vámonos, las fechas, estos son los resultados que hemos vivido recién. Always Ready contra Bill Sterman y 2 a 1 terminó sufridísimo y muy cuestionado. Ya le voy a contar por qué en un segundo nada más. Nacional Potencia Independiente, un partidazo, pero partidazo. Igual le voy a contar, vamos, pegamos el mismo señor director, el partido entre Always Ready y Bill Sterman. por favor. Gracias. Esto disputó en el estadio de Villa Ingenio Centro, que conecta el cabezazo y las manos del guardameta a Pipo Jiménez, que era figura. Y al final hizo una pachotada, todo el mundo le está dando palo a, a Pipo Jiménez. Y creo que Gringo González va a afilar su lengua porque no lo quiere. Así que en un momento más le voy a preguntar, ¿qué a, opina de, de Pipo Jiménez? Ayer o a mí. Ayer lo amé. Habitualmente usted le da palo, le dice que... ¡Clemente! ¡Ah, le dijo Clemente! Me va a listar la, la, la foto, por favor. Bueno, los minutos pasaban, el primer tiempo terminó 0 eh, a 0 con un Always Ready que atacaba pipo, y atacaba. El Pipo sacaba todo, ¿no? El, el, el Pipo era, era la gran figura. Y más de un hincha de Always Ready se habrá arrepentido. Era que no lo saquen a este arquero, miren lo que perdimos. Y mucho más cuando llega el tanto... De Serginho, Adriel Fernández hace la habilitación, este que terminó expulsado, roja directa. Sergio Serginho los este, se eludió a todos, ¿no? Ingresó como Pedro por su casa, los amagó y marcó el 1 a 0. Y parecía que Bilstermann iba a tener mínimo un empate, se había cerrado tan bien. Llega el, conecta el conectar el cabezazo Denilson Valda al minuto 75, centro y Valda conecta el cabezazo. Y luego se cerraron y, y dijeron, esto va a terminar... Uno a uno, mucha gente se había salido del estadio, eh, en fin, esta es la, la, la roja que le sacan a, a, a, a Adriel Fernández. Luego hubo el penal, que estaba Willy, eh, Willy Barbosa, y el penal al minuto 88, podía ganarlo Wilstermann, pero Barbosa, Alexis uh, Strong es la manda a cualquier parte. ¡Qué bárbaro! Sí, es, se, se, se falló esta, este cómo, gol cómo, ¿cómo y anímicamente Olga Reddy su, subió, surgió y, y ya, ya le digo, después las cosas el que cambiaron. Perdona, el que perdona muere. El que perdona el... muere porque llega el, la tarjeta roja para Adriel Fernández, primero en amarilla, el Bar le dijo no, es roja. Y en la última jugada, es muy cuestionado, mire, ya eran más de 16 minutos que, que adicionaron. ¿Qué es lo cuestionable? Que, que le pongan más de 16 minutos. El tema de la adición no son tres minutos, cuatro. A ver, no los entiendo. A ver, pónganse de acuerdo ustedes. Cuando da cuatro, cinco, no, muy poquito. No, no todo el tiempo que se ha perdido. Cuando sí. va el tipo y Suma todo el tiempo que se ha perdido. Ah, qué exagerado. no Yo solo transmito lo que la gente dice. No puedo. ¿no? No. Este humilde pechito transmite. Está para ¿Sabes informar, qué, no qué, para opinar. ¿Sabes en qué gente N dice eso que estás diciendo? ¿Qué la gente? gente del Tigre, del Bolívar. Ellos dicen. No, es los que ustedes, no decimos es eso. Es que ustedes de Olver Reddy. Está bien, el Ganó. Tiempo, está ¿sí? bien. Nad, nadie objeta la victoria de Olver Ready Ganó. Los que objetan son las personas que entienden que Olver Ready fue favorecido. Por el arbitraje. Toda la vida el oro no, ahí... es sospechado. Por favor, ¿y hasta cuándo esa historia? Y ya? esa historia pasa... Sagan a jugar, el señor, metan el penal. ¿Quién qué Sera... fue la culpa? ¿Quién falló el penal? ¿El... Willy Barbosa. No, no, Metía era está. otra historia. ¿sí? Yo comparto con usted, le doy la razón, gringo. Exacto. Los que no le dan la razón son los hinchas de, de Bill ¿Y qué pasó con el Pipo? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la jugada? La verdad no, es que no, no, no llegué ¿Puede ¿Puedes poner, por favor, la última, favor, poner, la última jugada? La, la, esa que está tan cuestionada, aparentemente. ¿Cuestionada por quién? Yo no escuché ningún cuestionamiento. ¿Se puede? A ver, vamos. ¿La tiene en la imagen? El último gol. No, creo, gol, creo el, que no se puede. No, Los no últimos se puede. segundos. Los últimos. Gracias. No, este no, es es el... no, no, no. Es mucho más adelante. Pero en fin, esta es la jugada. Esta. Pero mire, el centro. Pero no se Sale nada. Pipo Jiménez. Es que Pipo es el que da el rebote. Es una jugada un balón que no tenía el mayor problema. Y Pipo da un rebote y luego llega el golazo de, de Nelson Cabrera. Ahí. Mire. Mire. Un centro. No sé, la pelota. No y veo, no veo nada. Manotea. Yo creo que el Pipo hizo un gran partido. Era el partido de su vida. Quería demostrarle a Lolo Bien, Miren va, lo va, que va, se va, perdió, Vámonos al otro partido, 9 9.45. Sí. Eh, Juan Pastén ¿Está, está cerca. Eh, vámonos al otro partido, ya, por ya. favor. Sí, vamos. Nacional Potosí, Independiente Petrolero. El primer tanto, Jonathan Cristaldo. Tras este error, marca de esa manera el argentino. Minuto 13 del compromiso. Para poner las acciones 1 a 0. Luego llegará Mario Barberí. Mientras vemos la reiteración del tanto de Cristaldo. 1 a 0 ganaba la, la visita. Y por poco marca el segundo. ¿eh? El palo, el rebote. Luego llegará Mario Barberí al minuto 26. Para marcar el 1 a 1. Fue un partidazo. Honestamente, el, el gol de la victoria al minuto 90 con 2. Empezó perdiendo eh, Nacional Potosí con Independiente Petrolero y luego lo terminó dando la vuelta. La tabla de posiciones, le digo, está que arde con un Nacional, está acechando está entre los líderes. Die Strongers, Always Ready, Bolívar en la cima, en un momento más ya lo van a, van a tocar con, con Juan Pastén. El bar que decía, bueno, vamos a, a verificarlo, sí hubo la falta y luego de penal, Jonathan Cristaldo pondrá las secciones 2 a 1, gringo. ¿Usted vio este partido? No, no, no lo un, sigue. Un pedacito vi al final, la verdad, porque bueno, estaba trabajando, porque... pero vi el, vi el final. El final vi cuando, justamente, cuando lo, termina dándolo vuelta a Nacional Potosí. ¿Usted le dice la filial de Oliver Barredi. Sí. ¿Por qué? Con mucho respeto. Pues un, por respeto, oiga, es Nacional Potosí, es una institución grande, seria. Como nuestra filial en Buenos Aires, River Plate. Nuestra ah, final caramba. en Vallecas, el Rayo Vallecano. Ah, tenemos varias filiales. Escuchalo al gringo, escuchalo. El, en el Perú también, sí, están, ahí tenemos. William Otras Álvarez, sí. el, el 2 a 2, minuto 54, centro. William Álvarez se acordó de, de cabecear, ¿ah? ¿eh? Mire, como si supiera. Llega, conecta el cabeza se anticipa a su defensor. Desde atrás aparece como, como un fantasma. Y conecta el cabezazo y desvía de forma tal, que era inatajable Bien. para el guardameta de Independiente Petrolero. Los minutos pasaban y daba la sensación de que terminaba 0 2 ¿no? a 2, sí. Y yo ya estaba haciendo mi, mi tabla de este? posiciones. Qué golazo, cómo la puso el Y tuve que modificar todo. Impresionante. Este es Saulo Guerra, que pone el definitivo 3 a 2. Claro, Con lo cual, nosotros terminamos el sector de deportes. Gracias, señor director. <risa> Está apurado. No, es que está esperando acá la, sí, la señorita y luego va, va a entrar don Juan. Eso no, estoy muy, sí. muy generoso, don, don Remy. Mil disculpas. yo no. lo, lo veo el lunes. ¿Cochecito sin motor? No, algo diferente vamos a tener. Siempre a, a, a, algo diferente le presento. Yo busco ser original, busco ser gracioso, ameno, informar, educar, entretener. Creo que cumplo las tres pilares de la comunicación. Gracias. No, no como otros, ¿no es cierto? No como otros, ¿eso estás diciendo? No me no refiero a usted, otros. gringo, mil disculpas. Eh, está...